Eh, el Poma. Eh, sí, doctor. El seguro, eh, más que nada, es, o sea, se contrata para cubrir el riesgo que pueda tener la mercadería, doctor. Ya, gracias. Eh, Jackie Monroy. Qué buenas noches, sí. Eh, el seguro generalmente, doctor, se contrata para proteger, eh, eh, protegernos de algunos riesgos y la aseguradora, este, es la que se Va a encargar de cubrir el daño que se pueda ocasionar. Gracias. Ok, gracias. Y finalmente, señor Salazar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Sí, pero sobre el seguro, más que nada, es para prever mucha contingencia, eh, dando una protección, en este caso, pues económica, es decir, hacia la mercadería. Si tuviera si una contingencia, el seguro respalda asumiendo, ¿no? en este caso, si hay un interior o pérdida de la mercadería. Gracias, profesor. Bien, okay, gracias. Bien, eh, señor May Bianco, ¿algo que agregar? Sí, eh, profesor. Eh, Estos seguros se refieren a la protección que este, tienen las mercaderías ¿no? durante su traslado, ¿no? contra posibles riesgos que puedan ocurrir. Ok. Eh, sí, todos tienen razón. ¿no? Este, ¿Qué es el seguro? Es un contrato por el cual nosotros... Buscamos prever ¿no? el daño que nos puede ocasionar un evento incierto y seguro, y futuro, perdón. Puede ser daño a bienes, ¿no? puede ser daño a personas, salud, ¿no? eh, puede ser contingencias, situaciones en las cuales no podamos prever como sismos, terremotos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando contratamos un seguro? a Aminorar el impacto del riesgo. Eso es. Ahora, hay situaciones en las cuales la ley nos obliga a tomar seguro. Como por ejemplo si compramos pues un vehículo. Un vehículo destinado a transporte de personas o carga debe tener un seguro. ¿Cómo se llama el seguro? Seguro vehicular. SOA. El SOA. ¿no? El SOA. ¿no? Y a nivel laboral, cuando una persona ingresa a un centro de trabajo qué seguro le de, privado le debe contratar el empleador es forma obligatoria SGR, seguro SGR, social sstr sstr seguro o seguro vida ley Segur, seguro vida ley es el seguro vida ley y si en ese trabajo no desarrolla actividades eh, eh, reconocidas como riesgosas eh, hay un decreto supremo 00294, no me acuerdo el nombre, pero ahí están el listado de actividades riesgosas, también tenía que entender el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿no? Son seguros, digamos, que eh, la propia norma nos exige tener. ¿no? Y también, si nosotros sacamos, por ejemplo, un crédito hipotecario ¿Qué seguro nos exige la, el, el banco? Seguro, seguro, de seguro de desgrabado. ¿Qué seguro de Ajá, Seguro de ¿Con qué cubre el seguro de si, Al Si fallece el titular del crédito, ¿no? el seguro asume el pago del, de la diferencia. ¿no? no olvidemos que el seguro de desgrabado se activa siempre y cuando las cuotas estén al día. Si por ahí alguien falleció y se olvidó de pagar la última cuota, se pierde el seguro. Entonces, hay pues situaciones en las cuales eh, estamos obligados ¿no? a cubrir ese riesgo. Y en caso de los almacenes generales de depósito, sí están obligados por norma ¿no? a cubrir ese riesgo de la mercadería que ellos custodian. Entonces deben de tener, ¿no?, eh, por obligación, contratos ¿no? con empresas de seguros que ¿no? eh, cubran la contingencia respecto a la mercadería y custodia. ¿Alguna pregunta? Doctor. Dígame. ¿Me escucho, doctor? ¿Quién le escuchó? Ah, ya. Sí, doctor. Eh, bueno, eh, si bien es cierto... Sí, como usted lo menciona en las letras de cambio, ¿no? Cuando nosotros, y bueno, y ojo que guardan también, como lo viste usted, es un título valor, ¿no? Cuando usted menciona en la letra de cambio que se lo puede ¿qué, qué decir, ¿no? En este caso, como nos están dejando mercadería, se supone que también hay una fecha de pago, ¿no, doctor? Entonces, si por ahora, eh, de acuerdo a todo, no lo bueno, la verdad es algo nuevo, ¿no? De repente se pasan de la fecha de vencimiento, de la cancelación de la deuda... ¿Se puede uno, igual que en la, en la letra cambia cambio, eh, digamos, este, ejecutar con la mercadería, doctor? ¿O hay un proceso especial para eso? No, es más, este, si le han endosado en propiedad, puede ir a recoger la mercadería. A diferencia de una letra que sí tendría que ejecutarla para ver con qué bien le cobra, ¿no? Con el certificado de depósito y el en endosado en propiedad, eh, el almacén... Lo único que tiene que hacer, si usted lo requiere, es entregarle a la mercadería o liberarla. ¿no? Ya, digamos, la garantía está eh, anticipada. ¿no? También puede usted endosarlo en propiedad a otra persona y esa persona le paga. ¿no? O sea, hay varias posibilidades de este pago ¿no? con, esta, con este título. Es siempre y cuando también de acuerdo, también de otra parte, ¿no? para recibir Ah, claro, si alguien va a va, este, adquirirlo, obviamente, pues, porque necesita mercadería. Bien, como bien indicamos. Gracias, doctor. Ok. Eh, este certificado de depósito puede ser negociado, pues, en el mercado de valores, ¿no? Eh, también puede ser ofertado, en la, ya indicamos, en la bolsa de productos, ¿no? Eh, en los cuales podemos intermediar eh, con el documento, pues eh, la venta es de estas mercaderías que tenemos en propiedad. Bien, eh, puntualizando algunos temas respecto al contrato de depósito, ¿no? Eh, si lo simejamos al, al depósito bancario, ¿no? cuando nosotros este, constituimos pues un depósito a plazos, entregamos entre el dinero al banco no para que éste lo tenga, lo custodie y no lo retorne cuando vence el plazo. ¿no? Eh, por otro lado, el contrato de depósito bancario eh, también, como lo vamos a ver más tarde, tiene la, la vocación de eh, transmitirse vía endoso ¿no? Eh, y incluso puede negociarse a nivel de, de, de mercado de valores obviamente el certificado de depósito de, de dinero o líquido este, implica, el endoso implica pues que la persona que tenga el certificado pueda acudir al banco con cuando el depósito vence Diferente es el certificado de depósito y el contrato de underwriting. Eh, en un contrato de underwriting ¿no? Eh, no está regulado en el Perú, pero digamos un contrato atípico por el cual una empresa de sistema financiero, ¿no? un banco eh, y una sociedad de emisiones de valores eh, se ponen de acuerdo para que para que el banco financie y venda eh, valores que se emita pues, la empresa emisora de valores. ¿no? Es como una venta anticipada de acciones o bonos previa a la emisión. ¿no? Eh, aquí no hay depósito, ¿no? Lo, que, lo que hay es un contrato de intermediación. Hay una empresa que, que emite valores y hay un banco. ¿Qué es lo que necesita esta empresa que emite los valores? Clientes para colocar, ¿no? Esas, esos bonos, esos, esos valores, ¿no? Entonces, hacen este contrato a efecto de que, de que el banco intermedie y le consiga clientes y coloca y distribuya, pues, la, los valores que se emitan. Diferente desde certificado de depósito y contrato de compra, bien, ¿no? Son grandes las diferencias. En ¿no? una compra-venta, ¿no? el, el el, la transferencia del bien hace que el propietario pueda disponer, usar, disfrutar y reivindicar el bien. En cambio, una mercadería en un almacén no se le entrega en propiedad, se le entrega en custodia. Eh, el almacenero asume el riesgo ¿no? y el depósito opera siempre y cuando el eh, depositante lo autoriza. El certificado de depósito y el contrato de comisión mercantil. ¿no? ¿Se acuerdan que es el contrato de comisión mercantil? Colegas. El contrato de comisión, ¿se acuerdan? alguien? ¿Alguien es vendedor por acá? Contrato el contrato contigo. es uno de los más antiguos contratos que existen. porcentaje. Claro, ¿no? digamos, eh, yo entrego mercadería a una persona o le doy una representación para que venda y me da por cada producto, gana el 5% de comisión. ¿no? Eh, los corredores inmobiliarios eh, es un contrato de comisión. ¿no? Por un inmueble, uh -huh. el promedio de la comisión es el 3%. ¿No? ¿Cuál es la diferencia con, con las otras figuras? Es que el, el contrato de comisión eh, solamente se puede entregar como comprobante de pago factura. ¿no? no opera recibo por honorario. Porque se considera lo, lo, la, la, la comisión mercantil, no se considera honorario, se considera renta de tercera categoría. ¿no? Pero las empresas que venden productos masivos tienen personas sus vendedores bajo este contrato de comisión. Entonces, ¿en qué se diferencia el contrato de comisión con el contrato de eh, que estamos viendo? Son totalmente diferentes. No, no hay, no hay ninguna, ninguna, ninguna eh, similitud. Lo único que podríamos indicar que muchas veces en contrato de comercio mercantil el dueño de la empresa o el, o el almacén de distribución le entrega tu mercadería al vendedor para que la coloque pero le puede o, o como muestra ¿no? para que digamos como muestra para que eh, o, o prueba para los clientes ¿no? pero no es en sí una entrega en custodia como un aplicado <coughs> depósito había una pregunta por ahí Sí, doctor el contrato de comisión es uno hace recordar a un a un expresidente creo no lo, no quiso pagar y al final lo tuvo que denunciar. Tiene un tema ahí que pasó, creo, con un expresidente. Eh, sí, y... eso fue con el señor Alejandro Toledo Manrique, ¿no? Ay. Y que justamente eh, por no pagar, pues, a su corredor, se destapó todo el tema, pues, de del, del, los problemas que tenía, de las, las comisiones compras. que recibió, ¿no? Eh, si no, mire, si él hubiera cumplido con pagarle la comisión a su corredor, no se hubiera estapado nada después de todo el, el problema que había, pues, con, con, su, con sus amigos, pues, este del, del oriente. I mean, con, con, con Sí, con Maimann, con el, el otro señor, pues, son como sí. muy implicados. Sí, sí, y bien. esto le ha costado que él ahorita esté, pues, este... Eh, Privada de, de, de su libertad en Estados Unidos, sí que con un pie ¿no? para que lo traigan acá al en Perú. ¿no? Entonces, no eh, no midió pues el impacto ¿no? de lo que iba a hacer. A veces, este, estimados colegas, lo que sucede es que la, cuando las personas eh, abusando de su cargo o de su posición, llegan ¿no? a cometer estos actos, ¿no? pierden lo que se llama la perspectiva, ¿no? pierden el cuidado. Ahí pues comienza, se creen impunes, entonces comienzan a realizar algunos actos y finalmente pues se comienzan a evidenciar. Lamentablemente hoy hay sospechas del actual presidente. No, eh, no solo está llamado como testigo, sino está siendo investigado. Por la fiscalía, en ejercicio de su función. ¿Qué sería si ahorita a un fiscal se le ocurre, ¿no?, proponer a un juez que le den, pues, este prisión preventiva y el juez la admita, ¿no? Sería el acaboso, ¿no? Porque, digamos, la inmunidad eh, constitucional de presidentes por sus actos de gobierno, por sus decisiones, pero. Eh, ahorita, pues. Todo eso está, ¿no? ¿No? ¿Puede darse esa figura? ¿Sí? Te, se puede dar. Se salvó el tema del plagio porque finalmente, pues, por ahí lo, eh, lo ayudaron, ¿no? Pero les falta, ¿no? Eh, tener cuidado. En todo caso, como dice el refrán, ¿no? No solamente este, la mujer de César, no solamente tiene que serlo, sino parecer. ¿no? Tiene que cortar todas esas situaciones que, que pueden poner entre dichos. ¿No? Y aprovecho esta, este ejemplo. Ustedes ya están por egresar. ¿no? Algunos ya ejercen, ya trabajan en el tema jurídico. Cuiden muchísimo su nombre, ¿no? su prestigio. ¿no? Eso es lo más difícil de conservar y lo más fácil de perder. ¿no? Así es. Entonces, vean, eh, evalúen su ¿no? Acuérdense que cuando algo es muy fácil es porque hay demasiados riesgos Cuando el dinero o alguna ganancia es muy sencilla, solamente por omitir una función, ¿no? eh, o hacer lo que no se debe, la plata va a llegar fácil. Pero siempre eh, la experiencia que me enseñado cuando alguno se ha cometido un, un eh, error de estos, de cobrar ¿no? lo que no debería cobrar, ¿no? Este, los clientes hablan. La gente de pago siempre habla, siempre comenta, ¿no? Y eso hace porque el, que el, el nombre profesional quede entre dicho. Cuando uno en su zona ya sabe quién qué, qué abogado es ay qué abogado es B, qué abogado es C. Entonces, hay que cuidar mucho de eso, ¿no? Porque eso, como les digo, todo el esfuerzo que están haciendo ustedes por eh, terminar su carrera y graduarse, eh, no vale la pena echarlo por la borda por dinero pasajero, ¿no? Lo digo porque cosas y han pasado muchos casos por mi mano, ¿no? Me acuerdo la primera vez que yo estuve en un cargo público, así, rapidito les cuento, me tocó eh, ejercer una jefatura de una oficina, una provincia, tenía 24 años, tenía gente a mi edad, eh, a esa edad tenía como 12 personas en mi cargo, pero la oficina era un desastre, ¿no? Era, pues, todo era un tema de, de, de corrupción, ¿no? increíble. Y me acuerdo que llegó un ciudadano a pedirme que yo tome una decisión. Y le dije, bueno, ingreso el expediente, lo vamos a ver. me dijo, lo necesito hoy día. ¿no? Y sacó de su bolsillo y le inventó, pues, un fajo de, de dólares, 100 dólares, más o menos, un, así de este porte. Yo quiero que lo hagan como siempre, me dijo, porque me haces problemas. Ok, tengo un y como es una entidad pública, siempre había un policía en la puerta. Lo hice pasar al policía. Dice: levánteme usted, por favor. ¿No? Una ocurrencia de que el señor está dejando este dinero y llegue a usted a la comisaría. Y se lo llevaron a la comisaría. Fue como siempre. Y me llamó el jefe de la entidad. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué? Hecho, le digo, pues, hecho. Es, obvio, es obvio, le digo ese señor ha venido a dejar dinero acá para que yo haga lo que no deba hacer. No, me dijo, no hagas problema, porque me han llamado de fulano de tal, que es amigo del ministro, fulano de A verlo usted, yo no lo voy a tocar. Yo me quiero soltar. Pero, imagínense, si, si por ahí, tenía eh, 24 años, yo no vivía en la zona, no conocía a nadie. Entonces este, y vivía catemorizado entonces cuántas cosas hubiera pasado finalmente investigando este lo que quería este señor si se hubiera hecho eh, se habría apropiado de cerca de 400 hectáreas de terreno eh, propiedad de una comunidad Así. Eso es. Vería que, que, y es más y finalmente no es orden del ministro que el ministro lo firme entonces eso es y les va a llegar a ustedes eso. Entonces, se da la situación. Simplemente hay que tener, pues, templanza, ¿no? Así es. Entonces, este, les va a pasar en todos lados. Entonces, hay que tener seguridad, prever las consecuencias de las, de las decisiones, ¿no? Y tener perspectiva. Mientras sea profesional todo, no hay problema. ¿no? Disculpen que haya cortado la clase con esto, pero quería darles no. este... Excelente lo que nos acaba de comentar, doctor. Interesante. No, gracias, gracias, gracias, por, por darnos, darnos ese dato. No, sí. El nombre no. O sea, no vale la pena. ¿no? Le pueden dar... La, la plata, cuando es fácil, se gasta rápido también. ¿eh? Fácil. Yo he tenido colegas, abogados, que han... Se dedicado a esas cosas y de ahorita pues no tienen trabajo y tampoco ahorraron. Y nada. ¿no? Porque lo que viene fácil se da fácil. ¿Sí? Bien, regresamos a nuestra clase. Bien, eh, ¿cuál es el efecto jurídico del endoso de un certificado de depósito de un guarda? ¿No? Si se endosa, se transfiere la, la libre disposición de la mercadería. ¿No? ¿No? Eh, si solamente se endosa el guarda, se está entregando en garantía. ¿No? Entonces, si se endosa, repito, se endosa el certificado de depósito y el guarda, prácticamente están entregando la mercadería a quien la recibe. Si solo el certificado de depósito eh, se transfiere, ¿no? eh, se transfiere el derecho de propiedad, no. Más cuando se endosa el guarda, lo que se está haciendo es dando en garantía. ¿Qué, ¿Qué tipo de dos se pueden hacer? Ya ustedes lo conocen. En propiedad, en garantía, en fideicomiso o en procuración o cobranza. ¿Puede haber cláusula no negociable, transferible no a la orden? Sí. ¿No? Sí, se puede consignar con cualquier título o valor por acuerdo de, de partes que haya la cláusula no negociable. ¿No? En este caso, ¿cuál es la consecuencia? Que el título no circule. Pero igualmente, eh, si, si quiere transmitirse, se puede transmitir vía contrato de cesión de derechos. En cuanto al registro contable, ¿no? Eh, se si ingresa como caja banco, aunque esto no, lo, no es parte del curso, pero lo puse por acá. Y esto es parte con, vamos a ver, mmm. veamos este ejemplo. Parece que está un poco movido el, el PowerPoint. A ver, tenemos acá una empresa, productor, importador o exportador. Dueño de la mercadería, el Pato McDonald's. Eh, lo lleva la empresa S.A., que es la María general de depósito, y se emite el Warren Certificado de Depósito. Eh, el banco va a financiar a Pato McDonald. ¿Qué hace Pato McDonald? Primero deja su mercadería en el almacén. El almacén le entrega el certificado y el Warren. Eh, después, Pato McDonald solicita el financiamiento al banco. Y el, ba el banco le va a pedir que le endoce el guardia de certificado como garantía. Este va a ser el flujo ¿no? de cómo la mercadería, tu mercadería termina finalmente garantizándose una operación de financiamiento. bien en cuanto al protesto si llegado el momento no se no se cumple con pagar se puede hacer notarialmente a través de juez de paz quien lo realiza el tenedor del guaran por incumplimiento del pago ¿no? y si solamente tiene el guaran después después del protesto puede solicitar la venta extrajudicial de la mercadería si tiene endosado, el guarda certificado el de depósito, simplemente puede liberar la mercadería directamente. En cuanto a la acción cambiaria, ¿no? tenemos que hay el título valor vigente que esté protestado con la constancia de no pago. En el caso que hemos visto, eh, el banco actúa directamente contra el Propietario de la mercadería, eh, si sí puede dirigir también contra los endosantes avalistas ¿no? del de, deudor, y el endosante avalista puede finalmente cobrarle a, a, a Pato McDonald si es que él no le devuelve el dinero. ¿Qué sucede con los certificados de depósito y las? Medidas cautelares, ¿no? ¿Pueden eh, decretarse embargos o secuestros? Sí. ¿Dónde se dirigen? En los mismos títulos, ¿no? ¿Dónde están registrados los guardas y certificados de depósito? En el almacén general de depósito. Entonces, si alguien quiere embargar la mercadería, va a tener ¿no? que consignarse en el almacén. Bien, con respecto a los certificados de depósito y legislación aduanera, ¿no? Eh, que es un almacén aduanero? Es un espacio ¿no? administrado por la superintendencia eh, Nacional de Administración Tributaria eh, en la cual eh, tiene eh, dos tipos de depósito. Los depósitos temporales, aquella mercadería que está en proceso de, de nacionalización, ¿no? O por el pago de los eh, tributos aduaneros. ¿no? Y existen los depósitos eh, aduaneros ya eh, permanentes, donde está la mercadería incautada. ¿no? Pueden ser depósitos privados o públicos. Puede ser que estén en puerto ¿no? o que estén eh, cercanos a los aeropuertos. Eh, el depósito aduanero autorizado también puede emitir un guarda, no, eh, certificado de depósito, guarda y retener la mercadería. Si usted tiene, por ejemplo, mercadería en un depósito aduanero, eh, puede usted que le den una, un certificado de depósito y eh, que les pidan también un guarda. Igualmente lo puede negociar. Bien, ¿qué impuestos devenga un certificado de depósitos? ¿No? Eh, la única, el único acto ¿no? que podría originar una obligación tributaria es la transacción cuando se entregue físicamente el bien o se presta el servicio. ¿No? Eh, las empresas que piden un certificado de depósito están sujetas al régimen especial del impuesto a la renta eh, si genera renta de venta de tercera categoría, ¿no? deben pagarlo conforme a la ley pues de la materia. O sea, un tenedor de un certificado de depósito, ¿qué es lo que debería cancelar? Si a la mercadería ha venido del exterior, pagar los derechos arancelarios, eh, depende del tipo de mercadería para que pague selectivo al consumo, si lo vende, pague impuesto a las ventas. Igualmente podrían darse por el tipo de mercadería otros derechos como el antidumping y derechos compensatorios. ¿Cuándo caduca un certificado de depósito? Cuando se ha cumplido el plazo establecido en el contrato para el depósito, ¿no? Eh, se ha cumplido el plazo y se ha notificado al depositante que el almacén puede vender, destruir o donar a la mercadería. ¿no? Entonces, este, cuando se cumple el plazo, el propietario está obligado ¿no? a retirar la mercadería. Caso contrario, se van a seguir eh, devengando ¿no? los este, gastos de almacenaje. ¿no? Y llegado un momento, el almacén puede disponer y vender la mercadería o donarla, ¿no? ¿Por qué? Porque el certificado ha caducado.